Hola, hoy les traigo unos experimentos sobre hidrostática relacionados con la densidad, la higroscopía y la capilaridad. Primero debemos saber que la higroscopía es la capacidad de algunas sustancias o materiales como la madera de absorber humedad del medio en que se encuentre. La tensión superficial la poseen todos los líquidos debido a la atracción entre sus moléculas y la capilaridad es un fenómeno por el que los líquidos pueden subir o bajar a través de un tubo capilar En este caso, esta propiedad hace que el agua avance a través de los huequitos que hay en el papel de cocina es decir, los espacios de aire de la celulosa por lo que el agua avanza en ella solo a través del papel hasta que cae en el otro vaso Para el primer experimento necesitaremos leche entera, jabón para trastes, colorantes, cotonetes y un plato Primero vamos a vaciar la leche en el plato Después, vamos a agregar varias gotas de colorante sobre la superficie de la leche. Aquí podemos observar que los colorantes se quedan flotando en la superficie y no se hunden ni se mezclan. Esto se debe a que son más densos que la leche. Ahora vamos a pasar el botonete por el jabón y vamos a tocar la superficie de la leche con este. Esta parte tiene dos explicaciones. La primera es que el jabón rompe la tensión superficial de la leche por lo que los colorantes se dispersan y se alejan del jabón. La segunda es por la misión principal del jabón, la cual es atrapar grasas, y debido al alto contenido de grasas en la leche entera, ésta se mueve creando corrientes y remolinos en los que quedan atrapados los colorantes, pero cuando el jabón haya atrapado toda la grasa, el movimiento se detendrá. Para el segundo experimento necesitaremos palillos, agua y un gotero. Solo necesitaremos 5 palillos y cada uno lo vamos a doblar a la mitad, pero sin que se rompa completamente. Ahora vamos a colocarlos en forma de estrella. Un pequeño detalle es que tenemos que cuidar que no se toquen de las orillas ni del centro, y tampoco tenemos que colocar demasiada agua, solo la necesaria para que todos los palillos la lo puedan tocar. La velocidad de estos tres intentos está aumentada 8 veces para que se pueda ver la diferencia de la posición de los palillos. Para el tercer experimento necesitaremos vasos, agua, colorantes y papel de cocina. Primero llenaremos los vasitos con la misma cantidad de agua para después agregarles colorante. Yo utilicé amarillo, azul y rojo para que las combinaciones en los papeles fueran verde y morado. Con el papel de cocina vamos a hacer rollitos para colocarlos de la siguiente manera en los vasos. Como pueden ver, el agua empieza a subir a través del papel. Esto es debido a la capilaridad. Aquí apenas pasaron dos minutos Y este fue el resultado después de aproximadamente unos 7 minutos